para hacer una cachapa son 300 gramos de, de maíz dulce azúcar harina sal y leche comencemos echamos los 300 gramos de, de maíz dulce echamos un poco de leche Echamos una pizquitina de sal y de azúcar. Y echamos más o menos por aquí de harina. Y ahora lo batimos todo.